Dicho esto, se marchó como un cobarde. Localizamos de nuevo los núcleos verbales. En este caso es dicho y se marchó. Dicho es un participio, aunque parezca otra cosa. Por tanto, ya sabemos que esa, esa proposición, la que, la que tiene el verbo dicho, sería seguramente la subordinada, porque tiene un, un verbo en forma no personal. Y se marchó como un cobarde probablemente sería la, la, la principal. ¿Qué ocurre en, este, en estas dos proposiciones? Que no hay nexo. Es una construcción, la primera, dicho esto, es una construcción llamada de participio absoluto. No necesita nexo. nexo. A veces puede aparecer, pueden aparecer refuerzos, como por ejemplo, una vez dicho esto, una vez que hubo dicho esto, etcétera. Pero generalmente no necesita ningún nexo. Precisamente por eso se llaman construcciones absolutas. Bien, pues ya tenemos dos proposiciones. Dicho esto, y se marchó como un cobarde. La principal, lógicamente, es la que no tiene nexo o, en este caso, la que no depende de la otra por el sentido o la que tiene un verbo en forma personal. Por tanto, proposición principal, se marchó como un cobarde. Es la acción principal. ¿Cuándo se marchó? Lógicamente, la primera proposición en este caso sería la subordinada, porque depende de la principal. En el sentido, es una subordinada adverbial de tiempo, indica el momento, dentro de una secuencia de tiempo, el momento en que se marchó, una vez que hubo dicho esto. Empezamos, como siempre, por la, por la principal. Todo es predicado, porque se marchó es un verbo en tercera persona del singular que carece, en este caso, de, de, de sujeto explícito, así que estaría omitido. Predicado, se marchó como un cobarde. Núcleo verbal se marchó, este se tiene una función de... el verbo en realidad sería marcharse, pero este se tiene una función de, eh, de intensidad, es el famoso dativo de interés, se podía entender como, como, como un dativo de interés. ¿no? Y como un cobarde es un sintasma adverbial en función de complemento circunstancial de modo, indica de qué manera se marchó, cobardemente, digamos, el adverbio y después un sintasma eh, nominal. Analizamos la, la subordinada, que solo contiene dos elementos. El verbo, que es un participio, por lo tanto, un verbo pasivo. Eso fue dicho, esto fue dicho. Y, por lo tanto, pues tenemos solamente un sujeto, que sería esto, pronombre, sintagma nominal, sujeto. Y dicho, que es un participio absoluto, que funciona aquí como un, como un verbo. Fue dicho esto, ¿no? Una vez que fue dicho esto. Y esta sería la el análisis de esta sencilla oración.